En calamocha jodí la rueda, no llevaba protector Airline Pidí una piedra y se rajó De momento me está aguantando el tubelé, solamente me queda una carrera este año Y aquí, para intentar que no se rompa mucho más la llanta Le voy a instalar el protector Panzer El otro día os hice un short donde instalaba el protector en la rueda trasera de momento funciona bastante bien vamos a meterlo en la delantera y dejamos la bicicleta lista para el Julbe. Por desgracia es posible que sea la última carrera de mi Thunder. Me ha acompañado esta bicicleta durante muchas aventuras dos gigantes de piedra Cataluña by race, Rioja by race, Cantabria by race, Aragón by race, y creo que te voy a tener que decir adiós y dentro de poco estrenamos otra vez bicicleta Muy buenos días, estoy en el Julbe, en Teruel Esto es la Copa de España de ultramaratón Bueno, no, miento, que me he cagado, me he hecho caquita Mañana domingo tengo ciclocross en Villamayor y no me he apuntado a, a la ultramaratón Hoy me he apuntado a la maratón normal 87 kilómetros, 2500 metros Estoy ya bastante cascado Llevo, me parece que son sobre los 40 kilómetros Y bueno, tercero de, de mi ruta Pero que me da igual Ay, Me han sacado los ojos Bueno, esta mañana a las 7 de la mañana salía los locos de la ultramaratón Mira, mira, mira, qué locos. Tan nervioso que... Siempre. He salido poquicos, unos 40. No he podido grabar mucho. No había luz. Han tenido que salir con el foco. Y eso se van a hacer 160 kilómetros. Yo, pues lo dicho, la ruta larga. Y más o menos he salido medio bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! pero ya en el kilómetro 15 me han dejado los dos de delante luego los he cogido y me han vuelto a dejar buen entrenamiento para mañana Aquí el terreno está un poco resbaladizo porque ha llovido esta noche Y está bastante húmedo Las piedras, acostumbrado ya a Julbe, ya es la tercera vez que vengo por aquí Es terreno tipo Castellón, muchas piedras, la bicicleta no corre oh, Chicos, pon una cámara bomba, no? Sí que llevo, sí ah, Intentaré a ver, pero no por estar o no. Déjame la sí que este, número es. Te la devuelvo luego. Quédate con mi cara. Trae. Terreno duro. Mira. Vaya, pues, ah, ya no lo veo. Detrás de esa caseta están los, los primeros de mi, de mi ruta. ¡Pah! ¡Qué panzada! faltan unos 30 kilómetros o algo así bah, en tierra de nadie, llevo un montón de kilómetros solo esto es muy aburrido nada más salir les he dicho a esta gente que fuéramos todos juntos hasta el kilómetro 80 o algo así y no han querido y aquí solo y aburrido mira, mira, el 1 ay ay dios mío, qué paliza me he dado al final el que iba el primero de todos ha perdido dos veces detrás de mí Y luego el que iba segundo ha pinchado, así que detrás de mí Yo a lo tonto, a lo tonto, pues, pues he llegado el primero de la ruta larga Así que me voy a comer y luego a las 8 de la tarde cuando lleguen los de la ultramaratón Pues, ¿qué pasa? Hola, buenas, me encanta que lleguen los de vez Así, ¿Ah, vamos. Ah, bueno. sí, son los mejores peditos. ¿sí? Hombre, es de <ríe> publicidad. Bueno, ¿Qué? a ver, nos han matado. ¿Te han cortado o qué? Me han cortado en el kilómetro, no sé, íbamos a aguantando, aguantando, aguantando y de repente nos dije. Fuera de ponía, carrera. Fuera de carrera, dices, me cago en la mar, pero si iba ahí a relentir ah. para no reventar, ¿qué me queda más 60 kilómetros? Solo, 60, solo, nada, un paseo. Un paseo, y nada. Pues nada, lo dicho, me encanta que lleves esa gorra y también soy Nutrinovel. Ah, y... Ni un calambre, ni una baja pues. de rendimiento. ¡Hala! <risa> hasta les pagan. A mí, no me... A mí me han regalado la gorra y ya está, pero hasta les pagan, ¿eh? Lo de los de nutrinoves. Además, es de la terreta, desde de Castellón. Luego, hasta luego, hablamos. ¡Hasta luego! Espera, espera, espera que es Bueno, para instalar el Panzer tiene que estar la cubierta y la llanta bien limpia. Se coloca el protector aquí dentro de la llanta y hay que utilizar el líquido especial de Panzer. Es una formulación un pelín especial para que este líquido no se quede adherido al protector. Mirad lo que pasa con otros protectores. Este es el de Victoria. Entonces, al final, después de uso, líquidos y demás, se quedan todos pegotes. Hay unos que se quedan más pegados, otros menos. Me cago en qué asco. Se supone que con este líquido no sé qué pasa, que golía mal o qué. Muy Joder. Mal. Joder.